Ya yeah. es el race Clan en el mic El FZ, la pastilla El erg la produce loco Camino real, ya real. Se la sabe loco Y un poco, y un poco, y un poco alocado Y un poco, y un poco, y un poco alcoholizado Y un poco cada vez de la mente más dañado Y poco a poco más de la cara de macrado. Ladra, ladra tu mierda salga, estoy acostumbrado a que hablen a mis espaldas, ladra ladra, hago que tu mierda salga, Estoy acostumbrado a que hablen a mis espaldas, Soy un poco de esa cadena mejor traigan su guato, soltando un chingo de humo, fumando solo en el cuarto, arriba o es abajo y elegí quedarme arriba, pues me agrada do tener los hijos sin saliva Solo voy a la deriva, pues pa' que me hago pendejo Si me caigo me levanto y si no lo hago es por inepto Con mis propios consejos disfruto y gozo la vida No escupas para el cielo porque te cae en la cara Siempre metiendo empeño pa' hacer ver sus rimas malas Haciendo que les pese al verme pasar por su cuadra Solo las perras ladran, los perros son los que muerden Y estos pinches perros nunca ladran, solo muerden En uno, dos por tres, le ponle play No soy los demás solo canto lo que es esta vida cuando me voy para abajo por haber estado arriba por humo de maría fumando todo el día así vivo mi vida y no no no pienso cambiar a la verga la envidia yo no no voy a cambiar y si es que esto le cala es porque estoy seguro porque es de los que ladra ladra ladra hago que tu mierda salga estoy acostumbrado a que hablen a mis espaldas yeah, yeah. Estoy acostumbrado a que hablen a mis espaldas espalda, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es el gran teclán.